Señoras y señores aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y les traigo con ustedes un juego que en este momento están viendo ahí en pantalla un juego muy llamativo para la época un juego del año 1988 un juego donde te podías competir con tu amigo y poder dejar en claro quién era el mejor y quién era el más rudo para el hockey sobre hielo me refiero a Ice Hockey Ice Hockey es un juego lanzado por la compañía de Nintendo donde podías elegir a tu equipo que podía ser Checoslovaquia Estados Unidos, Canadá, eh, puta y otros equipos más y podía competir más que todo con tu amigo ¿Mm? era para dejar las cosas claras, para ver quién era el tipo más rubo para el hockey sobre hielo estamos aquí en el juego del recuerdo y les traigo con ustedes Ice Hockey un juego espectacular para la época donde nos podíamos entretener horas y horas ¿eh? tratando de competir contra nuestro amigo o con la máquina si ustedes querían Así que vamos a revisar los estimado y vamos a ver lo que es Ice Hockey para ustedes en el juego del recuerdo. Bueno, ¿con qué nos encontramos primero que todo? Nos encontramos con esta pequeña presentación que decía Ice Hockey, aparecía un montón de jugadores, aparecían arriba el flaco, el gordo y el, el, el, el encachado, por así decirlo. Teníamos po para poder elegir entre uno y dos players. En este caso, como Soy Solo y Fuera de la lomba, vamos a hacer un... Un juego al recuerdo de un player. ¿ya? ¿Qué podíamos hacer en este momento? Nosotros podíamos elegir equipos. Equipos como por ejemplo Estados Unidos, eh, Sudeden, que... Oye, ¿cómo tan weón? Eh, Holanda, Polonia, Canadá, la Unión Soviética y Checoslovaquia. Cada uno, como se pueden dar cuenta, tenía un colorcito... En particular, por ejemplo, Estados Unidos Celeste, eh, Holanda tenía el amarillito, Polonia tenía el café, Canadá tenían los verdes, Unión Soviética los rojos y Checoslovaquia los grises. Aparte de eso, una vez ya seleccionado tu equipo, podíamos... ya, primero que todo vamos a elegir el, el, el equipo nuestro, ¿eh? ya, vamos a ser los, los grises, los checoslovacos Después de eso, tú podías elegir a tu contrincante, ya... Vamos a pelear contra los holandeses. ¿Ya? Luego de eso, tú podías elegir la velocidad del juego. Mientras más alta era la velocidad, más complicado era. Por ejemplo, la velocidad 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Más que claro, nosotros la vamos a jugar en velocidad 3, ¿sí? para hacer el juego del recuerdo por esta vez. Y vamos a jugarnos unos 7 minutos por lado. ¿Mm? Algo piola, algo para poder compartir y todo el cuento. Más que todo para poder analizar el juego aquí en el juego del recuerdo. ¿eh? Entonces, llegabas, elegías, ¿y qué pasa ahora? Elegías a tu personaje Elegías más que todo el equipo con el que tú querías jugar La contextura gruesa de tus personajes Tenías, por ejemplo En este caso tengo puro Gwene bueno, así Podríamos decirlo rango medio o fortificados, ¿cachai? Podías elegir a Mario Bros, que era como medio gordito y medio duro La cualidad de estos personajes era es que era que eran como más fornudos, eran más, más fuertes, entonces al encontrarse con otro, con otro jugador, eran más rudos, ¿verdad? era muy difícil de quitarle la pelota. Teníamos a los flacos, los flacos que por ejemplo bueno, no tenían ni un brillo, o sea, la, el único brillo que tenían que son rápidos, por ejemplo, los a bueno, agarrar la pelota, o sea, el tejo, y corren muy rápido. Y bueno, como podemos ver, también tenemos a, a los estándar, que son como los buenos, que son normales, por así decirlo. En mi equipo yo voy a colocar dos gorditos, Vamos a colocar un flaco, que no puede faltar el flaco, como siempre. Y un hueón que va a ser el héroe en este caso, que va a ser el compadre, que el estándar. ¿Mm? Bueno, el otro equipo eh, eh, ya tiene ahí su, su, su alineación, ya están listos, entonces podemos partir el partido. Estamos en el juego del recuerdo para ustedes, nuevamente les recuerdo. Y vamos a jugar Checoslovaquia versus Holanda. Démosle. Y ahí parte el partido. Entonces uno parte diciendo, a ah, quien quiero, ya, vamos a poner al flaco. Entonces ya, llegamos ahí, y tratamos de sacar el pase. Puta, y era muy era muy entretenido porque aquí el compadre, bueno, ahí me acaban de meter un gol. El compadre más, más brígido del equipo era el arquero. El arquero nadie lo puede tocar. El arquero es un hueón indestructible. Entonces eh, trata mucho de que el arquero es, es la pieza clave del juego. Bueno, tú por ejemplo, aquí cuando estáis jugando, espérense que ahí me están tirando muchas pelotas, muchos tejos, de, quiero decir. Eh, puedes, por ejemplo, tomar a tu personaje, te, puedes dar pases ahí, ahí vamos muchos pases. Y si mantenéis el botón apretado de, de disparo, ¡oh! Me la acaban de quitar. Está un poco complicado, ahí, ¡ah! Para ahí fuerte. ¿Ven? Entonces, bueno, era un juego muy simple, más que todo. No, no, no tenía mucha complicidad en el tema de botón entonces es un desafío muy entretenido más que todo para lo, los jugadores cuando jugáis con otro con otro amigo ¿Cachai? mira ahí va el flaco weón el weón se mueve súper rápido a través de la pantalla Me mueve ahí ah, mira le metí el medio gol po, weón. grande, grande estoy con lo aque por esta vez gol ¿Ya? entonces claro como pueden ver el flaco era rápido, el gordo era fuerte, el otro weón era como estándar y cada personaje tenía su, su cualidad y claro, ahí mire, el, el, el arquero se movía a discreción nosotros podíamos mover el arquero a discreción como nosotros quisiéramos entonces de eso trataba más que todo porque como todo, todos los compadres disparaban a cada rato al arco el arquero como que la lleva, ¿eh? ¿ven? la llevamos con nuestro super personaje miren, esta es otra weá otra muy divertida que te voy a agarrar a combo con tu amigo el hueón que apretaba más rápido el, el botón, ah, Mira el guan que apretaba más rápido los botones, ¿eh? así para las peleas eh, ganaba, la, la, ganaba la pelea y el buen que perdía lo sacaban de la cancha era más que todo como para decir ese buen que vería ya, vamos flaco, jugatela. vamos oh, me la quitó el otro flaco ah. lo más entretenido era cuando jugabas con un buen que sabía jugar en ese tiempo y, y por ejemplo a veces llegáis a, a, a los penales y todo ese tipo de cosas esa weá era muy buena, buen, llegar a los penales Vamos, compadre, jueguesela. Vamos, cruzamos mitad de cancha en este momento. Oh, el flaco me la quita. Disparo. Uh, weón. Y me sorprenden. Vamos, 3-1. Tenemos solamente 7 minutos. 7 minutos. Imagínense que, que por ejemplo, weón, eh, nosotros tenemos 3 tiempos, claro, como son las la reglas del hockey de Nintendo en este caso. Vamos, mete el gol. Y, y se nos hace súper corto, porque el juego es súper emocionante. Bueno, otro detalle, que cuando la, la pelota cruzaba a mitad de cancha disparada por un en, por un enemigo o un contrincante del otro equipo, claro, era una falta y tenía que partir en el lado opuesto para poder volver a, a pelear la pelota. Vamos. Wow. A ver si nos encontramos con alguna pelea de repente. Mira, ahí se la acabo de quitar a este flaco. Puta, ahí el arquero me la quitó. Tú tocás el arquero, weón, y el arquero te la quita el tiro. Una weá que. que no podía hacer nada contra el arquero. Puta la wea, estamos mal estamos mal aquí en el juego del recuerdo de Nice Hockey. Ya, nos vamos a concentrar, vamos a tratar de ganar. Vamos, ya, sale weón Oh, se acabó el primer tiempo. 4-1, weón cambio lado yo este juego lo recomiendo 100% si es que alguien quiere jugar contra un amigo todo ese tipo de cosas es muy entretenido, muy entretenido ¿qué quieren que le digo? uno de, lo, de los buenos juegos que sacó Nintendo para así como para su consola o más que todo eh, de los juegos que eran de competencia vamos por ahí pasó la mitad de cancha ahí todos los buenas en ordenar ojalá es que tengamos como algún evento, alguna pelea, alguna cosa así son muy divertidas las peleas yo creo que más de alguna mucha va a salir. Vamos. Oh, weón. 5-1, weón. Estamos mal, weón. Vamos. Vamos a poner un, un flaco ahí. Ya. Vamos, gordito. Tú Pote, Oh, que aquí le hay el pase, weón. Vamos. Uh, está flaco Vamos, flaco A ver, la pelota, weón ¿Quién la tiene? El gordo Vamos ah, Golazo Bien 5-2 No vamos tan mal Esperemos que ganemos Gráfica de Nintendo totalmente pixelada Estamos viendo en este momento Checo con lo va a su Suecia Vamos Vamos, weón Vamos, flaco, juégatela. ¡Oh, mocha! ¡Oh, puta! Esperemos que salga alguna mocha, son muy emocionantes las peleas. ¡Chucha! ¡A ah, la chucha! ¡Vamos, flaco! ¡Puta, agárrala! Po. ¡Vamos, vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Puta la weá! ¡Uh, la paramos justo! Ya, esperamos que lleguen nuestros jugadores. damos el pase y nos vamos. Golazo. Bien, ¿cuánto vamos? 5-3, weón, 5-3, está apretado, está apretado. Está muy apretado. Vamos compadre, vamos, ¿qué se puede? Ya pues weón, Quítense a este weón, vamos flaco. Corre. Ah, golazo. Bueno. Ahí celebrando el mi equipo. 5-4, vamos, que se puede. Estamos en el juego del recuerdo, somos el equipo del juego del recuerdo. Flaco, vamos, otro gol, quiero otro gol. Quiero otro gol, compadre. Golazo, bien. A 5, bien, y la cosa se empieza a emparejar. Ganarle a la computadora igual es complicado. Súper complicado. Uh. Yo ya estaba cantando victoria con ese gol y ya creyéndome el cuento. Vamos weón, vamos, vamos Vamos gordito No weón, no me van a disparar weón Un cañonazo weón Vamos, vamos quítela Vamos gordo, es tuya Vamos ah, Golazo, bien El juego del recuerdo va arriba Vamos, vamos equipo, vamos equipo Vamos a bajar un gordo ahí Padre. tenemos que asegurar la victoria weán, del juego del recuerdo no podemos perder weán. hay muchos fans, weán, más de 500 viewers viéndonos online hoy día 7-5, Bien. Bien, vamos ganando y quedan 6 segundos vamos a hacer un poco la cosa más emocionante, vamos a tratar de que nos metan un golcito y ya le vamos a dar una oportunidad al computador en la tercera etapa del partido bueno, cuando termina el segundo tiempo, ¿qué es lo que pasa? pasan los carritos limpiando... limpiando ahí la pista, la está analizando porque obviamente después de que los jugadores tanto que jueguen y todo el cuento, rayan la cancha, entonces... ahí pasan los carritos y toda la weá. con su pequeña música de Nintendo y... Y volvíamos. Ahí partida de nuevo el partido. Vamos. La música espectacular, muy buena. Vamos. La weá se pone complicada, man Último tiempo para lo, los contrincantes, man uh, alcanzamos a agarrar. Mucha mucha, mucha, mucha, mucha, Uh, casi puedo hacer... En este juego contáis con dos botones solamente, con el de pase y con el de, de disparo. Ah. Y cuando estáis en... ¿Cómo se llama? Cuando estáis en la... Cuando no tenéis la pelota... Esperense. Cuando no tenéis la pelota ten, eh, se convertía en, en... ¿Cómo se llama? En ataque y puta y nada más. Po. Ahí está. Tenemos que recordar que estoy jugando en nivel 5, o sea, un nivel más o menos medio. Igual la cosa es fácil No es tan complicado Podemos meter los goles muy fácilmente ahí ¿Ven? El arquero es medio ganado por parte de, del otro equipo Entonces Ya le estamos volando la raja al otro equipo Ya lo que vamos a hacer ahora Vamos a buscar mocha bueno, Vamos a buscar pura mocha a ver. a ver Con este botón ya Vamos a puro pelearla meten un gol vamos, vamos a ser benevolentes con el otro equipo Quiero que vean las peleas Vamos por unas peleas contra el otro equipo, a ver A ver, ¿quién quiere pelear? Vamos, vamos, moncha, moncha, moncha, moncha pues, ¿Quién quiere pelear? A ver ¿Quién quiere pelear acá? A ver Ya, una peleita Mira, nadie se mete a pelear Ahí, moncha, moncha, moncha Ahí, se agarraron todos los hueones Y claro, tenéis que apretar con todo huevón. El hueón que apriete más rápido el que gana Y sacan al que... Bueno, yo no fui tan rápido peleando y me sacaron para afuera me fui para la capacha. Entonces, claro, ahora somos menos. Eso es súper emocionante cuando estés jugando a dos players, weón. Bueno, la weá es puta, muy buena. Uy, uh, también me metieron el gol al tiro. Bueno, y ahí se recuperó el tiro de la, de la mocha mi, mi compadre. Como es un review de un juego, vamos, vamos a dejar que el otro equipo me meta algunos goles. Vamos a ver el tema de los penales, a ver si es que lo podemos hacer nomás, weón. Ya, último gol, weón. Ya metanme. 10 goles, ya. 3 goles más. Ya, vamos a dejar que el otro equipo meta tres goles más. Para ver qué es lo que pasaba. Porque obviamente sí, existía un alargue. Eh, los buenos eh, se alargaban un rato. Miren como es de el, el, el, el cómo se llama el computador. Miren. Estoy dejando que me metan el gol. De buena onda. Ya, vamos a tratar de irnos a la largue con estos compadres. Porque una de las cosas que yo nunca voy a olvidar, quizás puede ser la Navidad del 88, weón. No sé, cuando puta, o oh, puede ser un año nuevo, el 90 y tanto, una cosa así, no sé. Era cuando puta me quedé con un amigo jugando, weón, hasta la hora, pero el ñafle o esta weón, weón. Jugamos toda la noche ice hockey, weón. Y claro, será ñoño, pero puta, yo nunca voy a olvidar esos partidos que me mandé con ese compadre, weón, de Ice Hockey, weón, el weón tenía el Ice Hockey en su casa y también no tenía el Ice Hockey, entonces weón eran partidos eternos, eran partidos eternos, weón, termináis con el.. con la mano toda transpirada, weón miren, fíjense la gente, ¿eh? como empieza como a gritar, vamos, vamos, vamos, vamos, que termine el partido y la weón, vamos weón, vamos weón, vamos, ya, bueno, los dejé de ganar, weón. Bueno. Vamos, vamos a hacer la. Quedan 40 segundos. No me vayan a ganar estos bueno. pues si queremos ir a al la largue, para pues que se vea se vea acción en la web. Vamos, nos vamos a esconder acá y vamos a dejar el alargue puesto. Ya, alargue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos. Toma, eh, gol con tu madre, 1-0, Y ahora los otros güey tiran el, el, el penal. Oh, golazo, wey, y Esta, güey. Pero, puta, que era genial, wey. Era espectacular el tema de los penales, güey. Vamos. Golazo, wey, Y, wey. Toma con tu madre. Y tení un gol, wey. Era muy bueno. El buen que fallaba, caca. Oh, güey. Gol de nuevo. Me toca, me toca. No puedo fallar. Vamos. Ah, toma, güey. Golazo. Le toca al otro weón, vamos, vamos que podemos ganar Oh weón, no se lo atajé weón Vamos flaco, de ti depende ah, bien flaco Listo, este weón se lo atajo, este weón se lo atajo Vamos Listo, ganamos, ganamos Ahí está Ice Hockey Buen juego, puta, por parte del otro equipo weón che con lo hago weón o sea, holandés, weón, nosotros ganamos y todo bien. Qué buen juego, qué excelente juego. Espero, weón, que algún día la gente, weón, recuerde este juego porque, no sé, era uno de los juegos excelentes pero para competir, con cualquier amigo weón, hasta el día de hoy weón, que se quiera atrever a jugar contra ti weón, en un partido de ice hockey weón, puede hacerlo aquí weón, espectacular no se necesitan tantos gráficos la música era súper buena los gráficos de, de nintendo bueno, eran geniales y la música weón, era de la época entonces weón, si si quieren tener un partido de hockey sobre hielo donde weón, se quieren medir con algún amigo ice hockey weón, para ustedes es la solución es otro juego más del juego del recuerdo. Y bueno, nos vamos a estar viendo en otro episodio más. Y viendo juegos tan buenos como este. Un abrazo y los dejo. Soy Kogeli para ustedes. Chao. Vamos por otro Ice Hockey.